Sí, gracias Francis, sí, gracias Fulvio, Yerjan, amigos televidentes, muchas gracias. Miren, hoy yo quiero compartir con ustedes un trabajo fílmico, un video que me envió un amigo. Me pareció interesantísimo lo que connota, lo que dice, y tiene que ver básicamente con el tema de la discriminación, el tema de las razas, el tema de todo esto que hemos estado viendo, que hemos estado viviendo, con lo que ha pasado en Estados Unidos, con George Floyd y todo el resultado. Vamos a escucharlo, vamos a darle audio, escucharlo completo, por favor. Eh. Yo soy fotógrafa. Yo nunca entendí por qué lo sé. Esa frase es mía. Bien. ¿Por qué, traje, por qué traigo esto? Porque esa chica es fotógrafa. Mírala ahí la frase. Esa chica es fotógrafo. El fotógrafo tiene un ojo muy particular que no lo tiene todo el mundo. El, el fotógrafo cuando pone el, el visor en sus ojos cambia, cambia su, su mentalidad totalmente y ve cosas que nosotros nos vemos. Bueno, tú puedes darme una cámara uh -huh. y decirnos a ese escenario, tómale una foto y un fotógrafo al mismo escenario, tomarla. Y sé que va a tener va una, una. va a extraer una imagen y una posición <coughs> totalmente distinta. Va a saca a saca belleza de donde no sí. hay. Entonces, esta chica, la visión que tiene es la visión de, de las la razas humanas. Ella dice: No hay diferencia, no hay colores. Tú no eres negro y blanco. Tú eres humano. Sí. Punto. Sencillamente así. Yo fui aficionado a la fotografía. Y bueno, lo soy realmente. Eh, y tuve uno de los mejores profesores que ha habido en, en, en los últimos 20 años en Santo Domingo, por ejemplo, Héctor Capelletti, un argentino exiliado económico que vino, a, fue a parar a San Francisco de Macorís por Radamé Polanco, que se conocí en la, en, en, en, lo conocí en Santo Domingo. Lo trajo aquí, hizo un curso de fotografía bastante completo y yo fui uno de sus alumnos. Y a partir de ahí hicimos una relación y todavía somos Alicate. Él se casó aquí, vive aquí. Bueno, el tema, es, el tema es el siguiente. Si usted se pone a analizar, lo que esa chica dice es verdad. No hay razas, no hay diferencias humanas por el color de la piel. Porque de alguna manera, cuando usted se pone a analizar, si, si usted analiza la raza, nuestra raza, por ejemplo, la, la dominicana, el, el, el, el hombre dominicano, la, la el individuo dominicano, todos tenemos un chin de todas otras razas, claro. de negro. Eh, usted no sabe cuáles son los genes que tenían los indígenas dominicanos. Eso no se ha estudiado, eso no se ha analizado, Fulvio, ¿verdad que no? No. Pero es muy probable nosotros que nosotros... sí tenemos eh, dentro de nuestros genes eh, un 7%, se estima, de un 3 a un 7% de la ah, Bueno, ¿verdad? Eh, la... de, del contenido genético de, de nuestra de indígenas eh, amazonas, del Amazonas, y radicado en Cuba, tradicionalmente era la ruta sí. eh, hacia el Caribe, sí. y se quedaron aquí, y sí. se, eh, hicieron raíces. Así Pero hay es. algo interesante, se hizo un estudio sobre eh, las mezclas, uh -huh. cómo puede responder hacia las inclemencias ¿verdad, que hay en nuestro entorno. Y se demostró en ese estudio que la mezcla eh, boricua y dominicana tiene una mezcla que puede responder mejor que cualquier eh, otra mezcla a, a lo que son los avatares de la vida concerniente a, a la fortaleza de su sistema inmunológico. Sí. O sea, la idea de esto es básicamente lo siguiente. Las razas se han mezclado a través de la historia, a través de, a través de los años, y uno no es exactamente puro. Usted no es, blau, usted no es caucásico puro. Usted no es amarillo puro. Y países como los Estados Unidos, donde hay tanta proclividad al racismo, todavía lo hay, aunque mucha gente diga que no. Pero el hecho de que un blanco se pare del asiento cuando al lado se le sienta un negro en el tren, es un acto de racismo, definitivamente. Pero, en definitiva, por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los países donde queda todavía eso la raza norteamericana el pueblo norteamericano no es exactamente el pueblo autóctono de Norteamérica los norteamericanos son los indios los indios, los, los, los siubs los chillén los piel roja, toda esa gente son los verdaderos norteamericanos llegaron otros y se apoderaron de la nación indudablemente que nosotros como humanos tenemos que hacer una reingeniería y recordarnos que todos de una u otra manera, aunque usted crea en, en, en la Biblia, y si cree en la Biblia con más razón entenderá que son hijos de Adán y Eva todos, o somos hijos de Adán y Eva todos, o si usted cree en los micos de Darwin, o sea en la evolución, tendrá que entender que las razas se mezclaron y que al final todos somos lo mismo, todos somos iguales, independientemente del color. Eso no importa. ¿sí? Muchas, Bien, gracias. muchas gracias, Amado, por tu reflexión en Razón. ¿Y qué pasa? Que cada cierto tiempo nos olvidamos de esa realidad y que somos seres humanos. Así y es. debemos respetarnos como tales. Y, y fíjate que de la única manera que se desarrolla el ser humano es eh, en sociedad. Sí. Porque hasta los indígenas, que aunque no tengan contacto con, con nuestro mundo, con Occidente o con el modernismo viven en una comunidad, así entre es. todos y cohabitan. Hay aún etnias o grupos que no, no están a la vista o no han sido, como dicen, descubiertos por sí. la humanidad, pero existen. Sí, sí, están ahí. ¿Eh? Bueno, Bien. vamos a los WhatsApp, Francis, a ver qué dice nuestra gente. Vamos para allá. Eh. Bien, Víctor.